Muy bien, estamos en vivo y en directo acá en la plataforma de Play hoy con un programa que está empezando, somos nuevos acá, estamos empezando, estamos conceptualizando este espacio en donde vamos a hablar precisamente de un tema muy, pero muy interesante, que es el tema de educación o todo lo relacionado con educación. Va a ser un, un espacio en donde vamos a tocar este, este espacio tan, tan, tan, tan conocido que es la educación, pero de un aspecto mucho más relevante, mucho más fuerte, mucho más con mucho más peso, porque lo que queremos es darles ese enfoque diferente a, a este espacio tan bonito que es la educación. Estamos ahorita en Facebook, tanto en la plataforma de Play, que es esta plataforma de comunicación, este, este medio de comunicación que tenemos, y estamos allá en nuestro Instagram de nuestro patrocinador de este espacio, que es la Escuela de Gestión Empresarial. Hoy tenemos acá, bueno, estoy mi servidor Rubén Alvarado y mi compañero William Calvo, que ahorita se va a presentar. William, gracias por el espacio por acá, en este espacio nuevo. Estamos súper felices de este espacio, así que bienvenido. Así es, Rubén. Encantado de estar con la gente que nos está viendo, que nos va a estar acompañando en las próximas semanas en este espacio. Como decía Rubén, que queremos dedicarle eh, a la educación, a la educación costarricense que de repente eh, nos cuesta entender hacia dónde va, por dónde va qué es lo que necesitamos para las futuras generaciones y qué es lo que realmente tenemos que aportar cada uno de nosotros como sociedad para lograr que la, la educación sea de alta calidad. Así que un gusto, Rubén, compartir con vos este espacio. Ok, aquí damos la bienvenida a todos los que estén viendo el espacio, ya sea ahorita en vivo, eh, si estamos en vivo indirecto o luego cuando lo veamos en diferido, no importa porque vamos a estar aquí siempre transmitiendo todos los jueves a las 11 de la mañana va a ser nuestro espacio. Jueves 11 de la mañana, donde va a ser ese espacio en donde no solo vamos a tocar temas de muchísimo valor, sino vamos a tener invitados, invitadas y eh, vamos a responder algunas consultas sobre la educación y sobre ese tema tan importante que es para la sociedad costarricense. Así que gracias a todos los que estén ahorita conectados y los que se vayan conectando poco a poco. Bueno, Will, hoy el tema, súper buenísimo, y es la pregunta clave es ¿Está la educación en Costa Rica enferma? Wow, es una, es una pregunta que creo que todos nos la hemos hecho y creo que con esto de la pandemia eh, todos nos la, nos la volvemos a, a replantear en qué situación está la, la educación en nuestro país. Eh, en lo personal, creo que sí, que es una educación que está en cuidados intensivos, una educación que tenemos que ver cómo hacemos para... para Renovarla, o sea, tenemos programas, y ahora vamos a ir viendo un poco y vamos a ir detallando, pero tenemos programas inclusive que datan de los noventas, o sea, que ni siquiera están actualizados, tanto en escuelas, en universidades. Hemos dejado de lado lo que es la parte de los, de los, las habilidades blandas de los estudiantes, por ejemplo, en las escuelas, o de repente nos enfocamos y vemos cómo. enseñaron en el aula. Entonces, creo que parte de lo que tenemos que hacer como eh, entes educado, educadores, es enseñarles a las personas y empezar a actualizar nuestros programas para que podamos tener profesionales a la vanguardia de lo que el mundo está necesitando, ¿verdad? Claro, buenísimo. Eso me parece súper genial. Deben poner aquí otra vez en pantalla. Ay, bueno, y para vos, conceptualizando, ¿crees que está enfermo o no la educación en Costa Rica? Completamente. Como te decía, está en UCI y necesitamos <risa> actualizarla y necesitamos sacarla adelante. Claro. ¿verdad? Ok, ahora, hablemos de este, como dice un amigo mío, del elefante rosado que no se puede ev evitar, que es esta, pues, lo que pasó en el 2020, bueno, para algunos lugares, desde el 2019 hasta la fecha, y que creemos que esto va a quedarse varios años más. La famosa pandemia COVID, o lo, como lo quieren llamar, la COVID, dirán alguna gente, y que hizo... Es que, vamos a, me pongo a reflexionar un poco, literalmente nos obligó, porque no fue algo natural, que de hecho hay estudios que demuestran que, al menos en Latinoamérica, vamos a eliminar a, a, a Brasil de la ecuación, porque Brasil está muy avanzado en temas de educación, nos llevan 10 años, igual que, es, que Estados Unidos y que Europa, pero en Latinoamérica, en teoría estamos atrasados 10, 15 años en educación, y de hecho, lo natural es migrar, o que tuvimos que migrar a la parte virtual, digital, virtual, o sea, que vamos a ver la diferencia sí. entre virtual y digital, <risa> y cuál ha sido el papel de los docentes en esta transformación de la educación. Ok, vos que, eh, y para los que nada no, más es que Will no se presentó, él es educador, eh, vamos a, bueno, es, es profesor universitario, ¿cómo fue, antes de hablar sobre eso burumbú que pasó el año pasado y está pasando ahorita, ¿cómo fue esa transición de tener a 20, 30 estudiantes en un aula donde sentías la energía, donde estábamos ahí, que estamos a dar de detalles sobre eso, a pasarnos a tener que hablarle a una cámara, a veces hasta solo, porque todo uno está con la cámara apagada, eh, y donde la única respuesta es, sí, profes, escucha, sí, no, estoy de acuerdo, ta, ta, ta, ta. Eh, ¿Cómo fue esa transición? Creo que la transición fue exactamente igual de cuando te dijeron, a partir de mañana no puedes salir, a partir de mañana tienes que ponerte una mascarilla, a partir de mañana no puedes ir a comprar un restaurante, que nos cambia completamente en nuestro estilo de vida, nuestra forma de actuar, eh, así fue exactamente con la educación. El momento en que te dicen todos para la casa y a partir de ahora empiezas a enseñar en vez de una pizarra a través de una computadora, a través de un micrófono y como dices, luchando con este, problemas de internet, luchando con problemas de estudiantes que de repente no tienen una computadora y de repente se conectan a través del teléfono, eh, de repente se les va la señal, ¿verdad? Que no se le fueron los datos. Entonces, son eh, problemas que hemos tenido que ir enfrentando y realmente ha sido complicado durante todo este año y resto porque a pesar de que eso fue hace ya año y medio, seguimos teniendo esos problemas. Claro. Wow. No sé si, si la gente, y, y espero no, no, no caer en, en temas... Eh, que igual si caemos, pues, ahí lo conversamos sobre el tema de la pandemia, sé que mucha gente ha sido muy afectada, negocios, personas pues, lastimosamente ya hay gente que no está con nosotros, pero lo que decís vos es que hoy, hoy estamos bien, no sé, inclusive conozco empresas que tenían eh, eventos masivos, formaciones, eh, universidades con sus planes, con sus proyectos y un pronto otro dijeron Niel. todo uno para la casa, no pueden salir, quesen en la casa, usen cubrebocas, y los eventos se van a la ñaña, tengo una amiga que tuvo que aplazar como cinco veces el matrimonio porque no se podía hacer, yo creo que era un, una, de, un Eso aviso. era un, una señal del, <risa> del cielo, pero del bueno. Cielo. A se casó y está felizmente casada, pero eso es otro tema. Yo decía, ¿cómo, cómo sentís vos? A ver, pongámonos, quiero aquí hacer un, un, un juego de roles, pongámonos como profesores y luego pongámonos como estudiantes. Y aquí vamos a enfocarnos en estudiantes universitarios, que es el enfoque de nuestro patrocinador que es la Escuela de Gestión Empresarial, que si no la siguen pueden buscarla como Somos Eje, tanto en Facebook como en Instagram, salimos, bueno, sale la, el patrocinador como Somos Eje, para que lo puedan ver ahí, ahí en, en Facebook, en Instagram, Somos Eje. Eh, hago el paréntesis, en Instagram alguna consulta, nada más nos la lanzas y con mucho gusto. Si tiene alguna consulta, comentario, crítica, aquí van a ser bien recibidas tanto en Facebook como en Instagram, nada más nos hace el comentario ahí en, en la caja de comentarios, y aquí lo conversamos en vivo y en directo. Solo quiero, creo que si estamos bien, en, en audio y todo, muy bien. Ahora, vamos a ponernos primero en el rol de un estudiante. ¿Cómo crees que fue el, el, el la transición de ir a la universidad con los compas, donde quizás hasta estaba saliendo con algún amigo amiga, ya le estaba tirando los perros, inclusive, porque eso es lo que pasa, o sea, la universidad se convierte en una, en una segunda casa, en donde yo paso con amigos, donde me desarrollo como persona, y que está ligado a mi desarrollo profesional, ¿cómo crees que fue eso de decir, y hey, estoy en la casa y tengo que conectarme frente a una aparatejo súper frío, llamado computadora, con una cámara, algunos sin cámara, algunos sin internet, ¿cómo crees, o cómo vos como profesor sentiste ese cambio? Vamos a ver, es una, una pregunta bastante interesante de analizar, porque sí fue complicado, creo que desde la perspectiva del estudiante, habría que preguntarle a los estudiantes, pero cuando vas a hablar, la mayoría te dicen, es una maravilla, no tengo que gastar, no sé, una hora, 45 minutos en un bus, en trasladarme hasta, no sé, hasta el centro educativo, Este eh, puedo estar en mi casa, no tengo que complicarme en pensar que me voy a poner y simplemente me levanto y me pongo en pijama y listo. Esa es la perspectiva que puede tener algunos estudiantes. Otros definitivamente te dicen, no, yo extraño estar en el aula, porque para mí es más fácil aprender, porque para mí es más fácil poder preguntar, etc. Desde la perspectiva del estudiante, creo que puede ser muy balanceado, ¿verdad? de que para algunos fue beneficioso, para otros no tanto. Tengo casos de estudiantes actuales, por ejemplo, que me dicen, profe, para mí la, la, la, la virtualidad fue un éxito, porque ahora ya, no, yo vivo en Sarapiquí, entonces ahora que vivo en Sarapiquí, no tengo que ir hasta Heredia, no tengo que ir hasta San José a recibir clases, y entonces puedo estudiar. Okay. Y otra de las ventajas es, para estudiantes que viven lejos, es poder matricular en un, una, un centro educativo, en una universidad, en un, una escuela como la, la de gestión empresarial, en la que al ser virtual, no necesitan trasladarse, entonces se les abre la oportunidad de estudiar, ¿verdad? Esa es de la perspectiva del estudiante. Ok, entonces tenemos una dualidad interesante. Algunos que dicen, profe, que pereza porque no, porque... De hecho, eh, mi esposa es una que ella dice educación virtual y ella agradece que ya, ya, pues ya estudió porque decía, no lo podría lograr, porque ella es son de las personas que no lo logran, no lo logra virtual, eh, obviamente llevamos años y años en esa educación, vamos a llamarlo tradicional. Eh, entonces está la dualidad. Aquella persona que dice, qué chiva, que yo no tengo que levantar temprano, no me tengo que comer las fresas de ir hasta la universidad y ojalá las grandes que están en las áreas metropolitanas, entonces ya me puedo quedar en la casa, puedo estar guardado en la casa, no me, pues, no me, eh, no me expongo tanto a accidentes qué tal. Y estado otra persona que dice, Nel, qué pereza, eh, tengo que quedarme en la casa, eh, estoy solo, se siente... Y podemos hablar también de, de, de cómo la gente se ha, se ha sentido encerrada, eh, deprimida, bueno, hay infinitas cosas. Entonces esa, esa dualidad, qué interesante, ¿verdad? Podría ser que, que la gente dirá, no, qué pereza, pero está es la dualidad. ¿verdad? cada quien realmente ha vivido este proceso como como como pues cada quien ha, ha logrado vivirlo exacto ahora vos como profesor y, y si hay algún profesor o profesora por ahí o maestro o maestra, ¿cómo ha sentido el cambio el cambio de eh, el tener los, el tener pues eventos presenciales clases presenciales a una virtud bueno es las salas de virtualidad digital y digitación o digitalidad no sé si llaman así pero, ¿cómo crees vos? ¿Cómo has sentido ese cambio? ¿Cómo crees vos que tus colegas, tanto de universidad como de escuela y colegio, han sentido ese cambio? Exactamente parecido, solo que el porcentaje es al revés que el estudiante. Nosotros como profesores, algunos decimos, sí, qué dicha, igual, no toque trasladarme hora y media para ir a dar clases, más el regreso, no tengo que estar yendo hasta un centro educativo, o sea, todo eso lo pueden analizar. Sin embargo, eh, la mayoría de los profesores sí consideramos de que la educación, al pasarse a una modalidad virtual, y ahorita vamos a hablar porque hago entre comillas, <risa> este, ha sido muy complicado. ¿Por qué? Porque volvemos al tema, o sea, no sabemos si el estudiante realmente está prestando atención, no. no sabemos si el estudiante realmente tiene la cámara apagada o es que la tiene descompuesta. Entonces, dicen, "Profe, es que tengo la cámara mala. Entonces, de repente es que está acostado o simplemente no está poniendo atención. En cambio, en el aula... Inmediatamente descubrís que una persona está pensando en otra cosa, que está como... Es más, hasta le lees la comunicación no verbal en la cara, donde te das cuenta que la persona no está entendiendo. Entonces, inmediatamente puedes atacar, puedes de una vez hacer preguntas, puedes aclarar. Atrás de una computadora es muy complicado. Sí, hacer ese enganche otra vez a que, a que el estudiante se se enganche con, con la dinámica de definitivo, clase. es completamente súper complicado, por lo mismo, porque igual no la estás viendo, claro. o vos preguntas y, y es como no contestan, eh, les da vergüenza que salir en cámaras no sé, pero sí ha sido un proceso bastante complicado, bastante interesante de analizar y sí, definitivamente contestando tu pregunta, la mayoría de los profesores te dicen la presencialidad es lo más importante que hay aparte que la presencialidad te permite no solamente identificar eso que te estoy diciendo, sino que al mismo estudiante le permite un montón de cosas, le permite socializar, generar habilidades eh, blandas, como por ejemplo el liderazgo, la comunicación, que a través de una computadora simplemente no lo, no lo hacen, ¿verdad? Entonces, esa es una de las consecuencias de tener este tipo de educación donde el estudiante no estaba preparado. Claro. Entonces, quiero la dinámica, no importa si nos estás viendo ahorita en vivo o luego en di frío, sin la repetición, quiero que, que de tu perspectiva... La gente que está viendo esto conteste la pregunta. ¿Crees o creen que la educación en Costa Rica está enferma? Y vamos a hablar de un tema, no ahorita, sino hablamos desde antes. ¿no? O sea, eliminemos, no eliminemos, pero añadamos, sí, el COVID, la pandemia, a esta ecuación. Pero que no sea así como, ay, sí. No, no, no. O sea, la verdad es que creo que simplemente evidenció. Mi, mi punto es que creo que uh -huh. fue nada más como que le hizo zoom a algo que ya venía bastante, bastante enclenque. Definitivamente, ¿verdad? sí, sí, lo que hizo fue evidenciar las, las deficiencias que habían y las cosas en las que tenemos que trabajar como educadores. Claro, y eso que no nos metemos ahorita como nuestros patrocinadores de escuela superior, de escuela universitaria, o sea, eh, pero si nos pusiéramos aquí a meternos en escuelas, en, en colegios, en donde realmente en zonas que... Eh, que ni el internet, que con costo tienen servicios básicos de electricidad y agua, pues ahí se vuelve más complicado por un profesor, que tengo muchísimas amigas en donde también, porque, ok, aquí te puse un rol de profesor y de estudiante, que ya lo hablamos, ahora pensemos un poco, divaguemos un poco, que yo no tengo hijos, vos tampoco, pero desde un rol de papá o mamá, ¿verdad?, y pues si no, pues es que ya un universitario, ya realmente los padres no están eh, inmersos dentro del proceso. Puede ser que sí, ya no tienen que hacer, no tienen que tomar las tablas como nos hacían Exacto. en la escuela. Pero... O sea, porque te puedes imaginar, ya conviven en la casa. Yo sé que ahorita ya se están abriendo más las cosas, ya la gente está saliendo más a trabajar, ya ahora el tema con las vacunas pues están ampliando más y ahora el código, que eso es otro tema que podemos hablar después. Eh... Pero antes fue eso, o sea, tener a mamá y papá, que ya los dos pueden trabajar en un solo espacio. Tengo a mi hermano que quizás está en la escuela o en el colegio, que es otro mundo. Y estoy yo universitario u universitaria estudiando cinco roles para poner una familia de, de, numerosa. de cuatro personas, digamos. Eh, hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos, pero son al menos tres a cuatro o cinco roles en la casa. ¿Cómo crees que fue esa, esa dinámica? ¿Conoces alguna de esas? Yo sí conozco una, que era el tema de busca el PDF, conéctese, todo mundo conectado, si la, el internet no daba, eh, solo una computadora o varias computadoras, y una sola mesa, entonces imagínate ahí trabajando y el, el papá y la mamá en reuniones, yo en clases, o pasaba la mamá y ponía música, o pasaba la mamá por detrás, eh, o el papá acomodando la casa y yo en clases y me gritaban porque no fui a tirar el pan. Bueno, toda esa dinámica, ¿cómo crees que, que fue? Bastante complicada, o sea, definitivamente todo, ya pusiste todos los ejemplos que, que, que podían haber, este, porque fue un ajuste a, a la socialización familiar, al, al, a la convivencia dentro de la casa, fue un ajuste para todos, ¿verdad? Entonces, como decís, crear espacios para estudiar, espacios para trabajar, espacios para convivir, entonces ya este, se acostumbraban a estar metidos en los cuartos, este, entonces ya costaba más la convivencia con los padres. Este, en el tema de las escuelas, exactamente igual, poner a los papás a que, eh, o, o los papás, poner a sus hijos a estudiar, poner a los chiquitos de kinder a hacer cosas, manualidades. Entonces, ¿en qué momento le enseño yo a mi hijo a hacer bodoquitos? si sí, yo tengo que estar en una reunión con un alto ejecutivo en una empresa de otro país. Entonces me toca ayudar a hijo porque ahora también tengo el rol de padre y maestro. ¿Verdad? Entonces, sí, sí, llegó a, a cambiar completamente el, el estilo y la, el ritmo de vida de las personas, sin, sin duda alguna. Me encantó esa palabra o esa frase que usaste: ajuste de socialización familiar. ¡Wow! Es sí. que cambió, cambió. Y ahora sí, entremos a ese tema que estamos hace rato colocando en, en comillas. Sí. La educación, ¿es digital o qué? ¿Qué estamos viviendo hoy por hoy en la educación? Nosotros tenemos que definir muy bien qué es educación virtual okay. y qué es educación digital. Okay. La educación que estamos dando ahorita a nuestros estudiantes eh, a nivel escuela, a nivel colegio, universidad, lo que usted quiera, es completamente digital. Okay. Okay. ¿Qué quiere decir? Yo agarré como profesor las mismas presentaciones de PowerPoint que yo estaba dando en el aula, y ahora las estoy presentando a través de una pantalla. O sea, lo que hice fue digitalizar la enseñanza. Así de sencillo. Presento el mismo PowerPoint, hago las mismas preguntas, contesta quien quiera. Eh, si hacía algún tipo de dinámica, la puedo tratar de hacer o la medio modifico para hacerla virtual, eh, digital. Pero esa es la educación que estamos dando. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la digital y la virtual? La virtual es más allá de simplemente enseñar un PowerPoint y explicarle a las personas lo que yo estoy dando. La virtual es estudie, prepárese, okay. venga, yo aclaro dudas y empezamos a hacer una práctica. Okay. ¿verdad? Pero si el estudiante no entiende esa diferencia y el profesor lo maneja así, entonces es cuando empezamos a tener problemas de aprendizaje de los estudiantes. Claro. Esa es la percepción que hay. ¿okay? Entonces, ¿por qué es importante comprenderlo? Porque si ustedes ven, por ejemplo, universidades estatales como la UNED, ¿verdad?, o otras universidades privadas, este, que han virtualizado la educación, ¿qué es lo que hacen? Es, ok, usted estudia en su casa a su ritmo, ok, que esa también es otra diferencia, la virtual es como usted estudia a su ritmo, estudia en el momento que usted quiera, la digital no, la digital es el martes a las 7 de la noche y se tiene que conectar, eso es digital. Ya recibe la clase de ma eh, magistral, magistral profesor que digital. está medio acomodándose con el tema, claro. Eh, hay una universidad que de hace, creo que en 2018, 17, no vamos a decir porque no es patrocinador, así que si quiere patrocinar el espacio, pues aquí estamos. Eh, de hace rato ya había trabajado un tema más virtual. ¿Crees que esa universidad sí está un tema virtual o todavía sigue un tema digital? Sí está virtual, porque okay. al final de cuentas lo que presenta y eso es algo importante que también tiene la Escuela de Gestión Empresarial es que te da la materia para que vos estudies, claro. vos te preparas y te dan espacios digitales para que puedas aclarar dudas, para que puedas llegar a la práctica, para que puedas ampliar ese conocimiento. Entonces, sí es una mezcla entre virtual y digital, pero sí está muy enfocada la parte de virtualidad. Claro, claro. Entonces, estamos viviendo una educación digital, es decir, eh, ¿qué medio adaptaron? No sé si adaptaron o, o forzaron, los, forzaron. Procesos, los procesos. que Fue se forzado, vivían, definitivamente. ¿Verdad? Eh, bueno, y la larga creo que todos nos forzaron pasarnos a esto. Sin embargo, Rubén, yo te voy a decir una cosa. O sea, sí nos forzaron, uh -huh. pero era, un, era algo necesario. Ok. Entonces, en la pandemia, si bien es cierto, nos vino a presentar algo que para nosotros es algo negativo o se veía negativo, es algo que sí o sí teníamos que hacerlo, ¿verdad? Acostumbrarnos a esa educación virtual, ampliar fronteras qué nos permite la, la educación virtual no solamente es de que vos puedas estudiar porque estás en Sarapiquí eh, tra, en tu casa, sino es que también vas a poder tener profesores que están ahorita en Perú, en Brasil claro. en España y te están dando clases, claro. y que no necesariamente tienes que estar en un aula porque tienes un muy buen profesional de otro país, entonces claro. eso te está permitiendo la virtualidad ¿Qué? ahora, que fue como a patadas que tuvimos que aprender la lección, sí fue casi que a patadas que tuvimos que aprenderlo pero fue exactamente igual, y voy a ponerte un ejemplo, hace cuántos años venimos hablando del teletrabajo, claro y ha sido un tema de discusión, y la gente lo conversa, y la gente lo habla, etcétera, etcétera, pero nadie hacía por dónde probar, no hacía por dónde entender de que sí era importante. Vino la pandemia, nos obliga al teletrabajo, y ahora la mayoría de las empresas están migrando al teletrabajo, y se están dando cuenta que pueden contratar personal de otros países, con competencias que de repente no encuentran aquí, y... Ahora sí, uh -huh. ven ese beneficio, es exactamente okay. la educación. Ok, entonces vamos a hablar sobre, digamos, ¿qué podemos resumir? Unos tres beneficios. Uno, que yo puedo estar allá en Sarapiquí, que el, el tema que está mencionando, o quizás en Cañas, o quizás en la Junta, es decir, lugar largo, y que puedas acceder a una universidad central, para decir eh, nombre, o la Escuela de Gestión Empresarial, que es una, por ahora, una escuela 100% virtual, y que puedes acceder a una educación de alta calidad sin tener que migrar desde tu pueblo, que a mí me pasó, yo tuve que viajar de Cañas a San José para estudiar. Entonces buscar alquileres, buscar eh, pues cómo me mantenía yo solo acá, buscar pues alejarme de mi familia, alejarme de mis amigos. Eh, y ahora no, ahora puedo mantener esa misma realidad, disfrutar de mi socialización que ya estaba y poder acceder a una buena educación. Correcto. Ahora, Supongamos que ya eh, o todos nos vacunamos o la pandemia ya pasa y ¿qué tal? ¿Cómo crees que va a ser la educación cuando digamos que este tema se normalice? ¿Cómo crees que va a ser? Creo que va a ser híbrida. Es lo que a nosotros se le llama híbrida, es de que de repente vamos a tener muchas clases que van a ser presenciales y van a haber muchas clases que van a ser virtuales. ¿Okay? Se le va a poder presentar o se le va a poder ofrecer al estudiante esa opción también de quiere que sea presencial o quiere que sea virtual. Claro. ¿verdad? Entonces se amplía tras de eso a, a, a ese negocio de que la gente pueda escoger qué es lo que quiere, quiere ir a clases presenciales, porque aquí hay un tema importante, O sea, también no solamente hay que entender y no es culpar a la pandemia y no es culpar al estudiante de que no aprendió, no, es que también tenemos que entender desde la parte pedagógica que hay estudiantes que aprenden viendo, otros haciendo y otros escuchando. Entonces, hay gente que te va a aprender más en un aula, que te va a aprender más en una computadora claro. o al revés. Entonces, creo que a partir de ahora la educación va a transformarse en eso, ¿verdad? En darle las opciones al estudiante que el estudiante puede escoger y, este, eso sí, teniendo mecanismos que garanticen que la calidad del aprendizaje del estudiante va a ser la misma. Ok. Ahora, permíteme hacer un, un espacio publicitario a nuestro patrocinador de ese espacio que es la Escuela de Gestión Empresarial, una escuela que nace por esa misma necesidad de tener educación de alta calidad adaptada a esta nueva realidad, que es la realidad de educación virtual, que de hecho es una educación virtual, está enfocada en ese tema. Y ahorita la escuela ofrece dos técnicos. Ofrece educación técnica. ¿Por qué ofrece educación técnica? Porque es que, y eso vamos a hablar en espacios como este después, porque es una educación que hoy por hoy las empresas están buscando. Personas que sepan realizar una acción concreta que tengan resultados, ok, no estamos diciendo que otras formaciones más amplias como bachillerato, y licenciatura, más que ellas no sean buenas o malas, estoy diciendo que responde a esa necesidad de hey, te mando a vos un corto periodo de tiempo con pues precios o valores más accesibles para que me ayudes en esto en concreto para obtener ese resultado y esa es la escuela de gestión empresarial una escuela que nace para poder dar esa, esa parte, esa formación práctica, aplicada y hoy se ofrecen dos técnicos, el técnico en gestión del capital humano, que básicamente se va a enfocar en ayudar a expandir ese, ese activo, ¿cómo se le podría decir? Al... Lo que, ese técnico lo que va a permitir es darle herramientas a claro. las personas para saber gestionar a las personas dentro de la empresa y no solamente, digamos, gestionar desde el punto de vista de cómo yo... que eh, motivo, como lidero, sino también como contrato, entonces va a tener temas de taller de entrevistas, por ejemplo, ¿cómo entrevisto yo a las personas? ¿Cómo salgo yo de ese eh, de como decía el dicho thinking out of the box, ¿verdad? de pensar fuera de la caja, dónde, eh, ¿cómo hago yo una entrevista? ¿Cómo hago yo para reclutar a la gente? Ahora entra la modalidad nueva, digamos, la, o, o se le está dando mucho énfasis al tema de las competencias humanas, entonces, claro. ¿cómo reclutar a través de competencias? ¿Cómo armar equipos de alto desempeño, etcétera? Ok, entonces, y está el técnico en gestión de la publicidad online, un técnico que se enfoca en crear estrategias digitales, tanto en Facebook como en Instagram Ads para crear resultados en las empresas. Esos son los dos técnicos que hoy por hoy la Escuela de Gestión Empresarial ofrece para las personas que estén interesados. Simplemente busquen la escuela como Somos Eje, así salimos, Somos, la E, la G y la E, Eje, Escuela de Gestión Empresarial, y ahí pueden hacer sus comentarios. Ya estamos abriendo las matrículas para el próximo año que vamos a empezar en febrero las, el primer, eh, la primera generación de estos técnicos y va a ser algo absolutamente maravilloso. Así que ese es nuestro patrocinador de este espacio, de este podcast, que por ahora llamamos Podcast Educativo. Vamos a poner un nombre, vamos a hacer alguna dinámica ahí para que la gente nos, nos colabore con algunos nombres que le gustaría tener por acá. Bueno, Will, para ir cerrando, para no hacer tan largo este primer encuentro de este espacio de Podcast Educativo, que todos los jueves a las 11 de la mañana vamos a tener. Así que quiero que estén sintonizando ese espacio, tanto el, el streaming de la escuela como el de Play, que es este medio de comunicación, ese canal digital que estamos usando hoy por hoy, para que puedan sintonizarnos en ese espacio. Will, ¿cómo ves vos? Supongamos que en el peor de los casos, no sé si llamarlo peor de los casos, no volvemos al aula, no volvemos a espacios físicos que espero que pase, por eso estamos ahí, el gobierno está haciendo e intentando hacer acciones para poder irnos otra vez, y no solamente por nosotros, sino también, por ejemplo, por el tema turístico, ¿no? para poder tener más amplitud, eh, conciertos para el, el, el entorno eh, de los artistas musicales y teatrales y todas esas personas que también se han visto afectadas. Eh, tengo el placer de conocer también el mundo literario, que también se ha visto afectado, en fin, todos nos hemos visto afectados. Eh, hay un saludo a una amiga en común que tenemos que espero que algún momento esté viendo esto. Eh, que algún momento nos acompañe. Sí, también. Porque momento. también sería interesante ver desde la perspectiva de, de la parte literaria cómo, de la aporta, literaria cómo aporta a la educación, digamos. Sí. Supongamos, vamos a hablar sobre estos dos puntos. El peor de los casos, no volvemos nunca a lo presencial y nos quedamos 100% en lo digital/virtual. ¿Y qué pasaría? Que ya hablaste un poco, que va a ser híbrido. ¿Qué pasaría aquí? ¿Cómo crees vos que, que, que, que reaccionaría la gente o cómo crees que va a ser la dinámica? Es que Rubén, ahí entra un tema de que desde ya se, sepamos o no sepamos que vamos a seguir en la virtual o en lo digital, como lo queramos mencionar, este, tiene que haber un engranaje y una muy buena comunicación desde la educación primaria y empezar a educar y enseñarle a las personas, a los niños y a los jóvenes, la importancia de estudiar, desde la perspectiva digital, no importa si es presencial o digital, pero tienen que darle las herramientas, tienen que darles ese, esas capacidades y esos conocimientos para poder estudiar de la forma digital o virtual. Entonces, okay. siento que eh, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en la educación secundaria, que empiecen a enseñarles de cómo se debe hacer para que cuando lleguen a la universidad, lleguen a una escuela a estudiar de forma virtual, sepan qué es que no esperen que el profesor es el que les va a dar el 100% en la materia, sino cuál es el papel de ellos. Recordémonos okay. que desde la parte virtual, ya casi para ir concluyendo, el profesor se deja de ser, por decirlo así, un brindador de conocimiento y simplemente se convierte en un facilitador. Entonces, aclara dudas, le brinda la información, pero quien investiga es el estudiante, quien busca, o el, o el principal papel protagónico lo va a tener el estudiante, ya no es el profesor entonces, es enseñarle al estudiante eso, entonces empezar desde las escuelas a que el estudiante empiece a tener ese papel fundamental de que él es el protagonista de su educación, no el docente, okay. eso es lo primero okay. Sí, porque realmente lo que evidenció este, este, este proceso es que los estudiantes estaban basándose mucho, y, a, y hay un, una imagen muy, muy, muy popular que era que en los, antes de los 80, 90, cuando un profesor hace una corrección a un estudiante, pues los padres corregían al estudiante diciéndole que sí, que es tu responsabilidad, etcétera, etcétera. Ahora, que pasaba antes, eh, di que si un estudiante no pone atención, no hace ningún trabajo y el docente pues tiene que hacer alguna medida de, de corrección, llámese alguna eh, mala nota para ponerlo así una palabra, el, los maestros o los maestros, perdón, no, los, los padres llegan y le reclaman al profesor que el por qué su hijo fue quedado en la materia cuando es responsabilidad del hijo. Entonces, más bien es decirles al, a, la, a los estudiantes, hey, es tu responsabilidad. Vos sos el, el protagonista de este, de este proceso, que el, que el profesor simplemente sea un guía, esa es Exacto. tu posición. Exacto, y también entender de que el papel de los padres es fundamental en la educación de los niños y okay. de los jóvenes en el sentido de este, exigir. ¿verdad? De ya. que, o sea, te quedaste no fue porque el profesor te puso una mala nota, sino fue porque no estudiaste lo suficiente. Si queremos eh, profesionales de calidad en el país, tenemos que empezar a exigir desde la casa y enseñarles y educarles desde la casa. Ya, ok, buenísimo. Y ahora, ¿cómo crees que sería, cuando volvamos a esta presencialidad y que decís vos que es, eh, que es híbrida? ¿Qué resultados crees vos que van a pasar? ¿Qué, qué ¿Cómo lo ves? ¿Va a mejorar la hibrididad? ¿Va a añadir la hibrididad o volveremos 100% a lo presencial? ¿O qué va a pasar? No creo que lleguemos 100% a lo presencial. Creo que va a ser completamente híbrido y es algo en lo que los docentes tenemos que prepararnos porque va a ser un doble trabajo. ¿verdad? Ya no solamente claro. vas a tener que ver que tenés 10 alumnos en el aula, sino que... A pesar de que tenés 10 alumnos del aula, tenés otros 10 que te están viendo a través de una computadora y que tenés que darle la misma prioridad. Entonces, sí nos va a tocar como un doble trabajo o acomodarnos al inicio. Sin embargo, creo que va a ser un beneficio tanto para el docente, que le va a permitir tener estudiantes inclusive de otros países, y a los estudiantes tener la posibilidad de tener profesores de otros países. Entonces, va a poder generar esa relación de universidades y un grupo de, de, de, de profesores de diferentes partes del mundo, para poder dar mejor educación, si así lo queremos, desde la cabeza de las escuelas y de, los, de las universidades. Ok, bueno. Well. Will, para ir cerrando un poco ya este, este primer programa del podcast educativo, que como le dijimos a la gente, hagamos la dinámica. Cuando vean esto, ya sea ahorita en vivo o luego en diferido, si tienen algún nombre, como les gustaría que se llame este espacio, que nuestro enfoque va a ser un espacio abierto en donde se va a conversar sobre educación, sobre procesos de formación, eh, donde... Para mí la, edu la educación es algo tan importante, diría a nuestros padres como que el legado más importante es la educación y creo que la diferencia entre una sociedad fuerte y una sociedad que realmente esté ahí medio enclenque es la educación como tal uh -huh. eh, y la aplic aplicabilidad de esa educación, que es otro tema que podemos hablar después. Si tienen algún nombre que nos puedan sugerir, aquí estaremos abiertos a poder escuchar, un nombre cualquiera. Eh, nosotros luego sesgaremos a qué nombre tan creativo a la gente se le ocurre. Algunas últimas palabras, Will, para poder cerrar este primer programa, que gracias por estar acá y felicidades al, a la Escuela de Gestión Empresarial por este primer programa y a Play, que es este medio de comunicación, ese canal digital que nos está abriendo las puertas hoy. ¿Cuáles serían esas últimas palabras? Pues creo que le daría tres mensajes importantes a las personas. Número uno, a los padres de familia es apoyen la educación de sus hijos Enséñenles los valores que tienen que ser importantes dentro o fuera del aula y que es necesario que las, que las representen a la hora que están educando. Número dos, este, la virtualidad vino para quedarse y entonces tenemos que ajustarnos de cambiar de lo digital a lo, a lo virtual. Y eso es, es fundamental que las escuelas, los colegios, le enseñen a los estudiantes cómo se estudia desde la parte virtual. No esperen que el profesor sea el protagonista. Ustedes son los protagonistas. Y número tres, súper importante, Rubén, es... Buscar educación de calidad para que puedas llegar a ser un excelente profesional, que es lo que la sociedad está necesitando y es lo que la sociedad está buscando. Entonces, nos vamos a estar viendo aquí todos los jueves, vamos a estar conversando, esperamos tener nuevos, traer invitados, ¿verdad? Y que ustedes mismos que nos están viendo nos propongan temas que ustedes quieren escuchar, que quieren hablar y, ¿no? Excelente con este primer programa y de verdad que muy motivado para que siga adelante. Sí. Agradecemos a la gente que está allá en Instagram viéndonos, eh, espero que estén viendo bien allá con nuestra compañera Fio, que está detrás de cámaras allá ayudándonos, y sí, me parece que una de las cosas que podemos invitar a la gente es, y aquí también haciendo la cuña publicitaria sobre la Escuela de Gestión Empresarial, es que la gente, no sé si la palabra iría cuestione un poco la educación que, que, que están recibiendo, que tengo una buena amiga, que, que bueno, que Fio, a veces estamos aquí educando, diciendo, hey, Cuestiona los, a, los, a, los, a los docentes que les están dando la formación porque a la larga, uno, están pagando, ¿verdad? Y dos, ya sea que están pagando con dinero, tiempo y esfuerzo, y dos, pues, sí, es, es lo que te va a dar luego las bases para poder ejercer bien, ¿verdad? Eso, la... eso, eso me encanta, Rubén. Exíjanle a los profesores, pero si usted le exige a un profesor, Espere que el profesor le exija a usted. Claro. Porque acordémonos que la responsabilidad de la educación ni siquiera, o sea, en mi perspectiva, no es un 50-50, es un 40-60. Y okay. ese 60 es responsabilidad del estudiante, no del profesor. Buenísimo. Entonces, para que lo tome en cuenta, y es un tema que podemos ampliar después en otro programa. <risa> Buenísimo. Primer programa se llamó... ¿Está la educación en Costa Rica enferma? Y dejamos la pregunta abierta para que las personas que luego estén viendo esto en diferido la respondan en los comentarios Si nos dejen su comentario. ¿Qué opinan? ¿Está la educación enferma en Costa Rica? Le dejamos abierto para que puedan contestar ahí. Gracias, Will, por este primer espacio. Gracias Listo. a todos y todas los que nos estuvieron viendo en este preciso momento. Recuerden, todos los jueves a las 11 de la mañana vamos a tener ese espacio de este podcast educativo en donde vamos a enfocarnos en temas de educación y formación, eh, porque creemos que la educación es la base de una sociedad bastante firme. Así que gracias por estar acá. Tendremos invitados e invitadas de gran calibre. Y para todos los que estén viendo esto, eh, gracias por su tiempo. Jueves 11 de la mañana, espacio eh, traído gracias a la Escuela de Gestión Empresarial y por medio de ese canal digital que se llama Play. Listo. Gracias Will, gracias Rubén, nos vemos la próxima semana. Un nos gusto. Vemos. Hasta luego.